situación, es siempre lo mismo y hoy en día el juego se está yendo en decadencia a causa de eso por ser pocos innovadores, yo mister Steven TC o Steven Tangarife, Steven Tangaripe Caicedo, me ofrezco personalmente ante el público a que Garena me pueda a mí de alguna manera contratar o por lo menos eh, yo ofrecer mi ayuda sin ningún tipo de paga, simplemente porque el juego esté bien eh, para que se generen nuevas ideas para que se generen nuevos Gracias.